Muy buenas a todos, chicos y chicas. Bienvenidos un día más a mi canal. Aquí Bandolero 7.0. Y bienvenidos a Fortnite. Hoy estamos con las misiones de la resistencia, la semana 8. Vamos a ver qué tal. Carrete y. y el santuario. Bueno, vamos, vamos a ver si encontramos este. Muy lejos no debe andar. Más o menos. Vale, tope, me queda también la de la ni espada Aquí en la caverna Vamos a la de la resistencia A ver qué tal Ok Vámonos A ver qué encontramos por ahí, chavales Bueno, bueno, que somos ya no haciendo 70 forajidos de leyenda. Muchas gracias a todos. Un saludo, bandolero. Ánimo, chavales. No dejáis de comentar y suscribiros y compartir. Compartir es gratis, chavales. Venga, vamos a ver. Que nos queda poco para comprar al doctor extraño. la última película ahí con brujas carlata como mola la bruja carlata nosotros con nuestro este ¿eh? que parece desencadenado no Con la lata, a ¿eh? ver Qué gracioso Venga, le damos la gracia al tercero y Vamos a tener aleillo el Pero bueno Vamos, lío. Ahí vamos con nuestras dagas maravillosas Venga, vamos a ver A ver si encontramos el dispositivo pronto y. Ahí lo tenemos. Creo que aquí estamos muy a la vista. Me habla con Mankey, con no sé quién. Me voy. Pero voy bueno, mira nada más que Recorda esto, tío. ¿eh? Estas a los jefes de Un escudo. Eso se me ha dado, tío. Vamos a algún armita o algo. Me están pegando tiros. Venga, ponemos la pistola nueva esta. Es una mierda, pero bueno. Me iría a pescar y todo, ¿eh? <ríe> ya sabéis que a mí me encanta la pesca. ¡Toma! Búscate esa, la llama que quema. Ahora va y lo casca. Y yo de hacer bailacito, pero bueno, bueno, devolvernos es que me satisfaga mucho. Pero bueno, ¿Este Su fusil de combate, el mismo que yo tengo. Si me dan algún pimiento o algo, maíz, escudo. Venga, hombre, ábrete. Vale, plátano y... No dan pimientos, tío Antes daban pimentitos. Bueno, vamos a ver ¿Qué hacemos con nuestra vida? Habla con mankey Pues venga, vamos al cruce Y a ver qué tal Hola, bienvenido Está bien, la pistolilla esa, ¿eh? No está mal Podríamos ir a pescar algo, yo que sé, tío. Este no me va a dar nada, pero bueno. O este. de la tormenta. Modificador de vehículos. Nada. Nos vamos. Voy a montar aquí. Vamos a ver este de disparar. Si no, no llego yo allí, eh. 400 metros. Vamos a ver. Corre cierta distancia, printando y dentro, seguro habrá saltado, no se ha pirado ya. Que no le he dado no Donata! Con la escopeta de barril Bueno <coughs> Siempre no se puede ganar Ok Cabeza flan este <ríe> El larro la que nos ha dado el gacho. Eh, Pues nada. Hemos podido llegar. Ahora vamos a buscar guía a la peñita. Que vamos a ver Tenemos que ir al mismo sitio previsto Así que se venga Parece que hay poca gente por el directito No se anima a nadie a entrar guapa la alita ¿eh? como se queda ahí suspendido en el, en el aire tengo que encontrar una tela mejor venga a ver dónde está el mancaque este tiene que estar por aquí vale ahí abajo Ok En su tienda Por ahí uno, cuidado Cuidado, chaval Buena metralleta Y buen fusil Vamos con este Curucho Creo que a todos nos bien y... bah, no, no sé lo que de pilla El lanzacohetes. No este por aquí, ¿no? Mira, este no lo tenía el cucurucho. Este, ok. Ok Tenemos que ir para el cañón con dominio, ¿eh? Del tirón. A ver si pillo un cochecillo o algo. Algún vehiculito. Ahí. Vamos. Vale, yo de los otros pasos peleen que haga lo que quiera eh. Y hay uno Tenés cuidado con él Vamos para la acionera. Tanque, mucha tela Muy lento que diga Hombre, está bien, pero que es muy lento es lo que me refiero Madre mía, que no tengo de esto, tío Me llevo el tanque Claro, tío, estaba ya... Toca y yo con Lo, lo eliminamos. Uff. Y nos viene... Con el otro que estaba por allí. Ok. Sí. Y... Sí. La tira, me la llevo también Es que no era, pero bueno Solo tengo el vehículo Tío Hay otro vehículo por ahí Ay, qué bueno este rifle, tío, también Echela más Que ahora llevo un montón de armas guapas Y me las quiero llevar todas Toma pues listo Uy, le doy. Eh. Ya no anda. Ya así. Por la espalda. Mi cocido de antes, ahora que no estaba ahí observando. Pero bueno. Hola, pollete. Bienvenido. Si sí, bueno, le dispara, tío. Madre mía. es lo malo. Bueno, qué malo es, ¿eh? tío. Ahora sí le da. Bueno. Ahí vamos. Así que vamos a ver. Pues venga, vamos al lío Al menos, mira, he hablado ahí con uno que no tenía El cucurucho ese Está muy bien Mi mini explorador ahí el cañón ¿ves? que es la más lejana no juegas pollete. voy a sacar el parapente ahí un poquito ahí que lleguemos si no, no llegamos Ah, vale, vale, ok Bueno, está, al menos está aquí apoyándome, tío Muchas gracias Mira, pues venga Tengo ganas de llegar al 100, tío A ver si consigo ya el doctor extraño Ven. Abrimos aquí, el... para que... Mira, para allá va otro, eh hay que tener cuidado En otra tienda o algo Vamos a ver A ver Ahí, ahí abajo está Vale, yo quiero pillar una ermita por si acaso Ok El otro me planta cara Aquí es el restaurante chino esta saltadora, falta no si eh. uno, uno. No, Tranquilo, de estos tíos, que hay uno. Vale. Venga. Y ahora tenemos que ir aquí. Vale. Bueno, vamos para allá, cogemos un cochecillo y. Y uno más para allá. Cuidado. se mete o bueno, lo he reventado con la escopetilla no le ha dado ni tiempo al chaval a buscar el cofre a ver. no le ha dado no le ha dado no le ha dado tiempo vale me gusta más la automática vale por eso la cojo aunque sea gris me da igual ok un más de cartuchitos por aquí Ay, yo quisiera coger algún cochecillo si me deja Parece que no. Hay esto que este también me gusta. Si Pillar algún vehículo sería lo máximo. Ya, hay ni un coche por aquí, tío. ¿Esto ¿Cómo puede ser, tío? No me lo creo. ¿En serio? ¿En serio no hay ningún, ningún coche? Y era el grande. Eh. Él eh, lo mata, yo lo mato. Tanto pegas tiro, hombre. Lleváis una hora pegando tiros Eh, me han visto Ah, míralo Dale, dale, dale, bandolero Ay, mira ahí, nos, nos ha llevado el coche Ay, qué bien, ay, qué bien Ay, qué bien, ay, qué bien Vámonos A ver si llego Ah, eso es pasando No, nos llegamos bueno que viniste! ¡Qué bueno que viniste! Vamos a ver Vale En cero construcción no se lía, dice No que va En cero construcción se lía también, hombre a mí me gusta más hacer construcción Venga Lo que pasa que por aquí el coche este Pues corre poco, pero bueno Eh, cuidado, cuidado No el bandolero No te hagas ni.. Venga Un de pesca por aquí Mira, eso, mira eso, chavales Qué buena es la pesca Ay, Dios, Dios, qué buena la pesca. Vámonos. Pero tenemos Hydro aquí y todo. ¿Qué os parece, chavales? Escopeta, me la llevo también. Venga, no, vámonos Que nos pilla la tormenta Ok, ok Quieto, quieto Quieto No lo asuste, no lo asuste Este es el que, aquí, el que me quedaba ya Y pistola mecha, me qué buena es ¿eh? pues ya lo hemos completado, ¿vale? Tenemos que ir al Daily Boogler. O oh, a los C esto Pues vámonos para los Jonesy Y viene uno Vámonos Poca gasolina, pero bueno Podemos pues echar Si no me mata el otro Cuidado, cuidado la madre que me parió, tío. <risa> ¿Qué ardemos? Ay, Dios. Aquí he liado. <risa> Venga, echa la gasolina adentro, hombre. Tiran más fuera que dentro. O lo cara que está. Usted va más la otra, pero bueno. Vámonos furgoneta que tenemos ahí al lado pero bueno intentar seguir la, la carreterilla vale ya ya mamonazo viene el bichí eso chavales como me he escapado del bichí tío ¡Qué bueno soy ¡Qué culito tengo ¿Cómo hemos avanzado ahí chavales? Venga Cuidado que hay movida por aquí Queda medio depósito Cuidado No ni cofre ni nada Voy a lo que voy Ya no sé ni a lo que vengo Pero bueno Tengo otro por ahí, macho. Que me revienta. Vámonos, vámonos. Que nos revienta, que nos revienta. Tengo que abandonar el cochito. Ay, qué susto. ¿Qué tiene? ¿Vale? cerca de. Conexión, venga, si lo encuentro, tío. Y. ¡Ostras, lo que hay ahí también, tío! La es tu. Venga. <risa> te dijo alguien un que poquito. ¡Ostras, el sable! ¿Eh? ¡El sable! Bueno, puedo espada de no la no de Obi-Wan! Un... ¡Chavales! ¡Ay, ay, ay, ay! Para lo que, que me siento invencible ya con esto, chavales. Bueno, destroza basura esparcida por el. Mario. Madre que parió. Aquí está mi coche. El coche lo dejo por ahí arriba. No sé dónde. Hey, tío. Estaba ahí parado el pavo, ¿eh? Ah, no, era el Johnson del búnker. Mi coche, mi coche, mi coche. Pesca. cometer pe... Se es bueno, ¿eh? Sí, da salto, tío... Un pepino, ¿eh? Ay, que viene la tormenta. Bueno, bueno. Un poquito, ¿eh? Cuidado aquí. Ya lo de la basura no creo, eh Ya lo de la basura no creo Con este brea hablado, tío No sé ¿Cómo es eso? Contratamos Corre Viene ¿Contratado o no? Que nos quedamos sin combustible, chavales Bueno, estamos en zona un tanque, tío dio Con la espada Casi Podríamos haber hecho un, un duelo Me quería que se iba para abajo A ver Me ha subido a última hora Y me ha pillado Maldito Lo bien que íbamos aquí Qué malo es, tío No le da ni uno No le da ni uno Ahora, ahora lo ha da. dado Venga, vamos a. Eh. Venga, no estaba mal Podría haber estado mejor, pero bueno, ahora se ha mejorado, a ver, este sitio alto era muy bueno, tío, cachis, pero estaba ocupado, más suerte he tenido, yo, ¿sí? no se olvide dejar like chavales, que ayuda un montón. vamos a destrozar la basurilla esa. Y vamos a ver. Este que cara piroma no tiene, ¿no? Es chispita. Venga, vamos para el santuario. Y yes, ese. Harco. Madre mía, chaval. Toma, bailecillo. Ok. Bueno, pues vamos a verlo. Recordad que estamos haciendo aquí las misiones de la resistencia. De la semana 8. Venga, vamos a ver. Una, dos y tres. Vámonos. Hombre, no estás perdido ni nada, madre mía. Muy buena, un saludito. Perdido. Bueno bueno, ¿cuántos de estos tengo yo aquí? A ver, si no me matan. Hay mucha gente por aquí y me dejan destrozar la basurilla esa. Si la encuentro supongo Estará por el suelo, ¿no? ¿no? No tengo ni idea, tío Dónde está la basura Esa que me está contando bueno, Por aquí no se la ve ¿eh? Ya lo tengo Ven. Al poncillo otra vez Bueno Alguien le pega un pistolazo en toda la cara En todo el jepeto ¿Dónde está, tío? Lo de. La basura. Está aquí. Ah, vale, que está. Aquí, aquí, aquí. Una pizza. No, por aquí, ¿vale? A ver si encuentro alguna más. Cofre Intentamos mejorar Vale No soy yo mucho de eso Pero bueno Ahí, pillamos este Sé que está aquí, tío, pero no lo veo a basurilla Está quedando conmigo, a ver Otro otro, lo que sea Tengo cofre por ahí arriba, tío Pero me engaña tela Me engaña tela bah. Ahí, ahí está el cofre ¿Me ha encontramos más basura? Si no... Bueno Te lo compro SNG táctica No era nada Y luego los de estos tampoco me hace mucha gracia Los explosivos Nada vale, porque aquí ya hemos estado Tío, la tengo aquí enfrente de la basura aquí, aquí Que me va a comer Uf, me queda uno No, me queda un montón Me quedan seis Madre mía chaval Ah, a ver. <risa> Información de la y aquí hay supuestamente una. Si es lo alto, ¿eh? De una. Sobre su de yo contesto, yo Está una por pregunta, aquí, yo ser sé. ¿sí? Te... Tío, pues si lo alto de una y no De verdad que no lo sé, ¿eh? chavales Bueno, buscar más, pero que Muy raro esto En la basurilla Estamos aquí en lo alto No sé No lo capto Y nada más que me está dando tiempo Porque vaya tela Tío, debería de estar por aquí No está Aquí tenemos otra pizza Vale Venga Vamos a ver si encuentro la otra No la veo Estoy lo harto y no la veo Las tuberías. ahí, está escondida vale, a por otra Aquí, si echan humillo y todo algunas echan humillo, pero otra vamos a ver oh, no. oh, no. Javali, de maldito hombre ya Estoy aquí haciendo mi misióncilla Mira, aquí hay otra ¿Ves esto es ¿Ataque aéreo? Ojo, esto es nuevo, ¿eh? Creo No tengo ni idea, ¿eh? Chavales, lo del ataque aéreo Aquí hay otra Me queda una, tío Podemos pillar una, más que sea. Venga, dime que la encuentro, tío. Venga, que la tenemos, chavales. Perfecto. De bueno, ¿dónde tenemos que, que ir? Si Muy que lejos, la ¿eh? Pero bueno. ser fácil esto no ¿y no puedo subir yo que lo que no ¿eh? y no subo yo ni muerto neto ah, ya ni cofrecillo ni nada nos vamos directamente y ya está vale Por allí El ataque aéreo tengo que usarlo, ¿eh? Antes de nada y antes de todo bueno, pues las conecto Si nos da algo Si no, nos vamos El alcohol, la modificación Y Y lanza cohetes antitanque Pues nada cofrecillo por aquí Ok Copeta de barril me la llevo torretilla ahí esto lo han saqueado ya bueno ah míralo, está aquí ves a mí está por aquí en silencio ¿eh? Que por aquí hay peñita necesito es un vehículo tío si no no vamos a hacer nada Esto está saqueado ya vamos a ir de caza no me das tiempo ¿eh? vamos a seguir así Ahí el autobús de batalla y hay uno tío, está quién es tío. Dios. No, no, ya. Y ya matar de esta manera. Ya, ya. Ahora, ahora. No queremos música. Venga Vámonos No puede hablar ¿Por qué, tío? Cachela más Ya lo hemos quedado sin habla. Venga, vamos por el puente Claro, estamos aquí ya, ¿eh? estáis, ahí, estoy, estáis? Así no me quitan el autobús Venga Perfecto nos Y nos camuflamos un poco Ahí ya no puedo, ¿vale? Ahí ya no puedo Es una inhibidora de señal <coughs> Eso ya va a tener que ser la siguiente Pues nada, vámonos que viene la tormenta Hasta atrás Ok. ¿Subirá esto hasta aquí? Se sí, sube, eh. Que sigue pitando, tío. La marcha atrás y ¿eh, los rollos. Hola, hola, oh, sí que sí que se escucha mal. Compadre, le espero. Te se cae pitando, tío, con la marcha atrás. Ahora... ¡Oye! Que ya me están viendo... ¿Dónde? ¡Mierda! ¡Mierda que me da! <ríe> ¿Dónde está, tío? ¡El pago! Queda, tío Ya me destruye ni Muerte ya, hombre No he pegado tiros ni nada Chavalote. Se me ha que me ha dejado sin de eso No he visto ni el Ni el de este de Yo creo que vamos bien, ¿eh? Quedé sin de este de batalla Pero bueno El ataque aéreo No sé qué os ha parecido a vosotros, chaval Lero. De... Hola ¿Ahí se me escucha mejor o se me escucha Sí, nada. sí, ahora se te escucha perfecto De comparación con antes Ahora sí, tío Bien, voy a Ponerme aquí un poquito de munición o algo Aquí, aquí hay un cofre, dice ¿Dónde? Aquí no me da tiempo a curarme. A ver. Ahora con la escopeta. Ahí. Ahí. Esto del ataque, aéreo, este. Está oh, guapo, me a lanzado uno ahí al pueblo. Un ataque aéreo. Hola, Adrián. Buena, buena y. Ahí, ahí. van a subir vídeos todos los días. ¿Hay vídeo por ahí? Sí, sí. Tiene sable láser y de todo. Pero tener cuidado. Hay que camuflarse, ¿eh? Chavales. Quedan siete, ¿eh? A ver. Podemos buscar nosotros por aquí un sitito. Cuidado, eh Oigo paso La sube, tío Algunas veces no Mira, mira Ahí Ht Creo que son bots Tengo el tanque, eh Para broma ¡Eh, lo he visto! ¡Qué ¡Eh, cachis! Lo he visto, tío Lanzo otro de esto ¡Ay, que me ha pillado ya! la que he liado ahí! Veo. ¡Un simple esto! ¡Ven, hombre! ¡Aún las va, y las raya! ¡Qué hago yo aquí! ¡Qué malo soy! Se ha quedado sin coche, se ha quedado sin He le dado a esto Que me lío, tío Hola mierda el tanque ¡Está al pavo! la Ya corona Así no sé si me voy a llevar botiquín, chavales Viene Oye, cobarde! Joder. Se me ha oído. ¡Vámonos! Dios, que me va a pillar. ¡Que me mata! Viene, que viene, que viene y me mata. Y va a la tormenta también. Oh, uno. Bien, yeah, justo a tiempo. Venga, no estamos tan mal. ¿Viene? No, oh, viene. Están ahí peleándose. Están tres, tío. Ok, Adrián. Así, así. Un trabajito, este son. No sé qué hacer, ¿eh? Escopeta, escopetazo. Entonces nos tenemos que ir, tío. Estás por ahí. Míralo. Cachila mal, lo he visto. Cuidado, está por ahí. Cuidado. Eh, cuidado, cuidado. Está ahí arriba, eh. Es que no puedo subir, tío. Maldición, que viene la tormenta y me va a pillar. quemarlo ¡Ah! Tercero Creo Que desde ahí arriba tenía el más Me quita la corona y todo Pero bueno Ahí hemos llegado, ¿eh? Tercerillo No está mal Venga, un par de misiones Bueno Está bien Es que nada, la bruja escarlata, ¿no? La que nos ha matado Que estaba por aquí bien, tío Tenía que haber entrado por aquí Por el lado derecho He entrado mal, macho He intentado quemarlo también pero no me ha salido Venga, al menos lo hemos intentado ok Estás por aquí, ahora sí me sale la noticia tiro especial la regresa de la cámara el fusil de caza y la pistola de mecha regresan de la cámara se ha incrementado la frecuencia de aparición de objetos de utilidad Como la de la granada de choque Solo durante una semana Ok Y este está muy bien también, eh Lo de supervivencia Explora, sube de nivel y sobrevive a peligroso enfrentamiento A los juegos de la categoría supervivencia de descubrir Eso está muy bien El ataque aéreo, vale Pide ayuda aérea cuando te encuentres en una situación complicada en la batalla Y aquí ídolos y creadores Vale Como yo, como bandolero, ya no estamos por ahí bueno, se ha reunido al completo Celebra la llegada de chicas A la serie de ídolos Con la vuelta de otros creadores Ok Añadir, amigos No, hombre, tampoco automáticamente ¿Para qué? Venga, podemos ir Las estrellitas de batalla ¿Vale? Y jamín, ya está todo listo si no, puedes darle antes que yo. Ok. Ven. Hay unas inhibidoras de señal. Ok. Y a la cerradera un poquito. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Por ahí por la cerradera. De tiempo, ¿qué haces? Que no te pasabas por aquí. Deja comentario o algo venga que está más perdido ¿Qué? ¿Cómo ha sonado, tío? Ha sonado ahí en estéreo Ahí, ahí, pero digo en los otros vídeos <ríe> Anda que hay el comentario que me deja No, escuchado. Bueno vale, le damos la gracia y reúne inhibidores. Pues venga, vámonos. Vamos a reunir tres inhibidores Lo alto de la montaña, tío No, no, no sé. Lo alto de la montaña, creo O no No lo veo, el inhibidor, eh Sí, está aquí, está aquí como carga alguien aquí, me lo cargo, ¿eh? Ahí Vale, tengo uno Tengo un inhibidor Voy a por el otro El otro está lejillo, ¿eh? También Ok Bueno, por ahí más o menos Ok Ahí estoy viendo uno desde aquí Allá abajo pero bueno ¿Dónde he señalado? Allí en el quinto pimiento Vámonos Síganme los míos Madre mía, qué bajada Chavales Buah Qué distancia hemos recorrido ahí A tope, ¿no? Vamos, venja Ven. Me mata, que me mata. Hay otro más, eh. Cuidado que hay otro, cuidado que hay otro, cuidado, cuidado, cuidado que hay otro. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado que hay otro. Bien, bien, ese era el que quedaba el compañero. Buenísima, buenísima. Oh, tío, te echaba de menos, a ver. <risa> Nudo guardaespaldas. Me he buscado más bueno. Venga, venga, muchas gracias. Vamos a coger un poquito el luz de esta gente. Vale, me llevo hasta el. Bueno, lo tengo ya. Fusil de caza, esto que no lo he probado. Ok, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Necesito cura, a ver, pero bueno. Por aquí, ¡toma abeja! Si no llego yo, eh. Gracias Ya me cargo Hasta el carrito del helado Buena salud Con Judo sorbete Necesito A ver Y mí como la vaya. Y el coco No, el helicóptero Hostia que han venido Los helicóptero? No me fastidies me no fastidies, que hay un helicóptero, ¡tú! ¡Ojo! ¡Ojo, que se me va! ¡Dios! ¡Qué mal! Con el fusil de caza, no lo hemos podido dar. Bueno, si no llego ya a ningún lado. Bueno, oveja, Pontate. que me voy. Si no, no llego, tío. ¡Corre! Venga Ya estoy en el 92 Ya, y eso, tío Salió de ahí un Un de estos Para, para, para Mira, mira Monticlo de nieve del tamaño de los ¡Ostras! De los clombos Geyser del tamaño de los combos ¡Ostras, chavales! ¡Chavales! ¡Ostras! furgoneta voladora! ¡En picado. ¡Wala! ¡Dios, qué maravilla! encontrado un secreto ahí, tío. Qué pasado, el otro dice la lancha voladora. Ahora la, la pica voladora. Mira, mira, mira. Aquí una grieta o qué, tío. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! ¡Otra vez! ¡Otra vez con ¡Otra vez! <risa> Madre mía que se ha vuelto loca la. De aquí no salgo ve a mí. que cómo llega, tío? Por aquí por el camino que ¿sí? yo sin combustible. ¡Dios oh, que no llegamos! Ahí arriba ahora Mira a mí. Venga, vamos a ver. Canon sprint low energy, dice. Idea, tío. <ríe> Ahora, para que no esté aquí el marcador este que he marcado yo. Un inhibidor de señal. Tiene que estar ahí, lo mismo. Tío. Tiene que estar por aquí el inhibidor, eh. ¿Va a farmear ahí o qué? Jopeta, tío. Yo no... Yo no llego. ¿No puedo subir escalando esto? ¿Posible? Por ahí no creo tampoco. Bueno, encima me he hecho daño. <risa> bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. No ha llegado. Esta va a ser difícil. Me ha complicado la cosa, tío. La chela más. A ver. Está divertido lo del Heiser, ¿eh? Parándome aquí a con la munición no Lo necesito Ok Esto tampoco A ver, el Heiser ese Ah, vale, lo de que no podemos sprintar Me lo dicen Ese ahí, ¿eh? Cristo, montículo de nieve del tamaño de los clombos Otro, ¿El descubierto, tío O el mismo ¿No me a mandar otra vez el quinto pimiento? Yo para mí que es el mismo, ¿eh? Míralo A ver si sí me ha venido bien que antes con la furgoneta no pude Eh, dale Dios, que ya no le doy Qué malo, dale No, con la escopeta Nada, nada, se ha escapado Necesito encontrarlo, tío El inhibidor no. Gente, John, bien, bien. A ver, tío, necesito el inhibidor y no lo veo. Aquí hay una grieta, pero no es lo que yo quiero. Estoy un poco perdido. Ahí que hay una... Una de estas. Una bombona. Necesito el inhibidor, macho. A ver, a ver. Sí, el objetivo Bueno, que vengan a por mí Viene alguien, ¿eh? Cuidado que viene alguien Cuidado Yo sí ahí yo que no lo veo Voy a ver Tiene que estar ahí Donde yo he marcado, tío Pero no lo veo, ¿eh? Es a mí tiene esto ahí arriba, tío Vale, bueno, esto no es normal Esto no es normal Aquí, tío Aquí, no encontré Vale, ya tengo el segundo Llévatelo si quieres qué? Okay. Esa me da Yo creo que le he dado ya los tres de esos, ¿eh? No lo sé A ver, lo del colombo ese, no sé A mí me hubiera un hito o algo No sé Mi espada temporada Pues no sé qué de esa era Me queda una Lo que pasa que ahora no voy a poder... Me queda una señal de esta Se ha producido un problema en el servidor dice y sí. sí, tenemos que ir luego vale y ahora pues estaríamos por, por aquí más o menos donde tenemos que ir aunque desde aquí está en, este sitio no es malo eh está tú estás por aquí no aquí ahora mismo estamos bien yo voy a esperar a que pase el objetivo porque a mí me tienen bicheado, ¿vale? Pero vente aquí arriba, Benjamín, te has ido. A mí ahora mismo aquí es difícil que vengan a darme. Lo que no tengo rifle francotirador, pero. Por lo demás voy bien. Tormenta viene, ¿eh? pero no me preocupa. Tengo aquí a la gente, John, contratado. El fusil, no, hombre, quédatelo tú Quédatelo Y lo que no sé por aquí, si nos podremos escapar o algo Voy a mira, mirar No, esto es de esconderme, <ríe> no va Pues me quedo aquí escondido Ah, no, la tienda, gracias, gracias Me voy a curar, gracias, gracias A ver, la tienda Comprar tienda, la compro Compro una tienda No, dámela que la compre, a curarme Ah, vale muy para allá la ha puesto pero bueno me voy de camping <ríe> nuevo círculo, vale nos haré el de este, tío es que me lo llevo, eh el fusil de tirador ahora ya sí tendríamos que irnos, vale un poquito para ser ladero o algo así ah, vas pintado aquí, ¿no? mola yo he pintado un Spiderman ¡Vamos! Este para pa Adrián Ahí, en la montañita Un par de Spiderman Venga, <ríe> chavales tranquilo, ¿eh? Hay que irse Venga, yo espero el 1.46 para que no me localicen, ¿vale? Y rápido, pues nos vamos para allá Para el cerradero. Vamos ahí al pico aquel De la montaña Está haciendo pasar No me quiero poner muy a la vista Vale Quedo aquí Escondido Ok En 13 segundos Ya se oyen tirillos por ahí o okay? qué tienen que ver, pero no, no pueden localizarme esta gente Estoy ¿eh? aquí arriba y de momento no, no llega Así que bien Yo no sé qué hace, tío Un minutillo y veinte ¿Cuántos quedan? Quedan trece No sé, once, creo Pues nada Aquí viene la tormenta, vale, ya sí nos vamos. Nos vamos. Era por aquí, por el montículo este. Pero es que no llegamos aquí al montículo. Ok. Cuidado, eh. Que aquí estamos ya. Cuidado, eh. Todavía soy el objetivo. Ya salió el Heiser. A He sobrevivido el contrato, eh. Genial. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que se oye. El Heiser, creo que es. ¿eh? Viene. Viene la tormenta. Heiser ya no lo pillamos. Vámonos. Ah, míralo está ahí. Que me come el Heiser. Vamos a volar con Heiser. Vente, Yo lo he hecho tres veces, eh. Me ha, me ha dado 10.000 de experiencia. No es que me interese mucho, pero bueno. Me están disparando, a mí me están disparando ya. Quién sea. Ya, que he ido aquí a un sitio muy malo. Mal rompo, tío. Ah, mira, un secretillo ahí parece. Vale Ostras, la espada la sed Ya no voy a pescar Eh, me tenemos que ir juntos, eh Compi Estoy aquí un poco Campeando Cofre por aquí Ovario Una puerta que no conduce a nada Míralo, ahí está A uno ha liquidado sangre de láser ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Ah, no! Segundo op. Por poco Por poco, tío Ah, se te apagó la switch ¡Cachila más Con razón, tío pues estábamos ahí, ¿eh? Esta la conseguíamos, ¿eh? Este que ni lo he visto llegar Estaba yo solo, tío Venga, vuelvo a sala. Ay, pues Casi, tío, lo logramos, ¿eh? Lo podríamos haber hecho, tío, aquí estábamos muy, muy bien, pero bueno maldita switch <ríe> bueno, a ver si ya hemos terminado las misiones de resistencia ah no, me queda uno reunir un inhibidor de señal me queda, vale a ver, espero que este sea más fácil porque el último me ha costado eh bien, pues ahí tenemos que ir, vale Destruye barricada, destruye barricada, muy bien Abre cajita, enfrío daño oponente, fusil de asalto, o fusil de tirador, le, le quedan siete ¿eh? a ver daño oponente, conducido también le quedan 5 Bueno, pues lo dicho, vamos aquí a, a ver si terminamos esta Esta misioncilla ¿Vale? Que puede estar muy bien menos 92, a ver si subimos algo más De experiencia, tío Llego a coger la corona, cachis, me ha faltado nada, pero bueno, siempre no, no se puede ganar, ok. Venga, vamos a ver, ya estamos, venga, todo listo, y vamos a ver lo que nos, nos depara esta nueva partida, hemos estado puntitos. puntito, a puntito, a puntito hemos estado, eh. ¡Mega, vamos, eh! ¡Está guapa, tenay, ah, eh! okay ¡Ok! Aquí, ahogados para los castillitos de arena quería lanzar un balón Pero bueno, no he podido Bueno, venga, 7.000 puntitos Venga, vámonos, a ver a mí A ver si encontramos eso, pare Venga, y ten cuidado con el enchufe No te desconectes, hombre Hay que ver, se me desconecta a mitad de ahí De... de, de. final de la partida, ha sido, vamos Venga chavales A ver si está por lo alto de la montaña O a ver dónde está Porque vaya tela Lo he inhibido si lo vemos o algo, yo tiraría para los altos de la montaña para luego no tener que subir. Si mete están por aquí arriba. Vale, aquí un cofrecillo. Inhibidor no lo veo. Está ahí abajo. Por aquí no se le ve. Ah, aquí está. está ahí. Está ahí, está ahí. Voy a sí, al lado de la montaña. Bueno. Tenemos el último inhibidor de señal. Nada en el agua. Pues vamos al agua, chavales. Ahora guapato. Ahora guapato. Ahora guapato. Que viene Javely. Estimulado. Toma. Este buen tirillo. Ven, Javely. Ven, hombre. Que no te voy a hacer nada. <ríe> Venga, ya, ya no hemos nadado. Buena, buena, Mami. Buena, buenísima. Sí, sí, que me has chocado. Sí, tío. Vente, vente. O oh, conduces tú, conduzco yo. Ok. No, que me he ido. Vámonos. Pues venga, camino. Torete ¿Cómo te gusta robar coches? Ve a mí eh, eh, eh. Ahí el torete eh, eh, eh, hablamos con esto Hablamos, hablamos con ellos Así nos dan algún arma o algo Buena, el fusil Te lo compro Elimina, jugador Está bien Ya falta el... Ya, eh, muy buena, muy buena Digo, el sable de láser Pero bueno, está bien Está bien, está bien Vámonos Recuerda hacer lo del Colombo ese ¿eh? A mí me ha dado ahí 10.000 de experiencia ¿eh? Elimina a Janis Bueno, ya iré más por ahí Yo lo doy los contratos muchas veces Le doy por darle Para cagarlo a los otros como voy haciendo misiones Ya, ya sé que hay Ah, mira, pues vamos a ir por ellos, eh Está por aquí el nota, eh Atento, mi a mí Así si podemos eliminar al Yanni Atento, ahí Lo tengo El límite A ver que me hizo ahora Equipa la mochila, ascensor La madre que parió Y, ¿qué pasa? ¿Cuántas más cosas? ¡Eh, el helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos vamos, vamos, sí, sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos, compi! ¡Vamos, el helicóptero! Que no lo había visto, que no lo había cogido. ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos! ¿Cómo vuela esto, tío? Vale, vale. Voy controlando. ¿Dónde te voy? Que me he perdido. ¡Allí! Esto no dispara, dispara por ahí. Si ve alguno. Me voy para arriba, que no nos disparen. ¡Qué guapo! ¡Al ¡Altavos! Cuidado, que me dispara. al tabó, le estoy dando altavoz, pero no. Tira, qué guapo. ¡Bueno picado! ¡Bueno picado! Cuidado, eh, que no lo robe. ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? Equipa la mochila, sensor ¿Dónde está la mochila, ascensor? Tiene que andar por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado A ver, déjame que equipe la mochila, sensor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí Aquí, equipar Bien, bien Usa la mochila Para encontrar Una situación como la utilizo, tío Ostras, tú A ver Ahí, estamos aquí ahora Alrededor de no sé quién, tío Vente, vente Vámonos ¡Sí, qué guapo el helicóptero, ¿no, chavales? ¡Cómo mola, la gran mola! Vamos a gasolina ¿La vamos a quedar sin gasolina? Están allí, cuidado, están allí Los de la OE? Estamos aquí, no, lo de la mochililla estaba sonando, ¿eh? Ya no suena ¿Has tirado? ¿Qué has hecho, tío? Qué loco Cuidado, cuidado, que nos disparan Cuidado Oh, Dios Me cargo yo los... Cuidado, cuidado, que me disparan, tío Cuidado Tengo que encontrar aquí una cosa O oh, yo qué sé, tío Yo qué sé lo que tengo que hacer aquí Con la mochila, tío Y yo me pongo aquí a... Oh, Dios Ya mataba a mí Cachis en la mar Como equipo yo La mochila ascensor, tío ¿Alguien sabe, tío? Lo de la mochila ascensor está. Cachis, mejamín que te mata No te pongas, tío Que estoy con la misión tengo la mochila, pero no sé, tío ¿Qué hacer con la mochila? Madre que parió Me hice aquí A ver Creo que es allí Creo, ¿eh? No lo sé, tío Es un sable No quería que era Una misión No sea la misión, tío Y no, me está quitando esto Pero no Y venda por si necesita Está pitándote, pero no sé qué hacer. Ya. Tenemos que ir, tío. Ya. ¿Dónde a mí? Ya. ¿Dónde me ha mandado? De su madre, vente a mí, ¡Joder! ostras, los que nos faltaban ya. Bueno, pues llevan unos pocos. Star Wars, Star Wars, Star Wars, están detrás detrás ¿Dónde está, tío? Estaba detrás, ¿eh? Júrate, si necesita Nosotros nos vamos Déjalo a esto aquí A su bola Yo lo de la mochila Ya no me va a salir a mí? que te quedas atrás. Esto, tío Aquí vas a enterrar, tío ¿La esta o qué? A mí, ¡vente! La pistola. Vamos a subir de nivel. ¿Eh? Bueno. Coge, coge, que aquí hay cosita. Eso es la munición. Tiene una poción escudo Joder la poción, escudo bueno, Tenemos que irnos como por aquí, ¿eh? Mochila, no sé cómo hacerlo, tío Ah, para encontrar una frustración de energía Vale, vale, ya lo haremos ahora con más tiempo Que no me ha dado tiempo, tío Tenemos que ir, ¿eh? a donde te he señalado, eh. Ven. ¡Salta! Bueno, te espero. No te diga, ¡salta! Yo con la mochila, tío No podía Pero bueno Es lo que es Eh, un tanque, cuidado, eh Cuidado, tanque Tanque, cuidado Cuidado, cuidado No te fíes ¿Lo que Una semejera esta potente Cuidado que no te vea el tanque, eh. Está allí enfrente. Cuidado que, como nos vea, viene por nosotros. Nos podemos subir a lo alto del DS, tío. Yo me subiría al. Al de este. Oh, yo me subiría al. No está, tío. Al dirigible, decía yo, pero bueno momento estamos bien está buscando el de ese pero no lo veo y en la tormentilla ¡Ey, ey! no no iba a hay uno ahí abajo pero no tiene que estar por ahí sí, están luchando por allí por ahí por el puente visto uno por ahí por ahí están luchando vamos con el luz el tanque ya se ha ido con el luz algún cochecillo y tal No es que cojamos munición y tal Yo ya escopeta ni quiero o el botiquín por si sí, las moscas Vale, porque de... ¡Eh, cuidado! Dios, que me disparan por detrás, tío Buena, buena, buena, buena Yo No lo estaba viendo, me estaba andando y no lo estaba viendo, tío Cuidado que está el tanque por ahí, ¿eh? No he visto ahí el tanque, ¿eh? Estamos los recreativos. Estamos los recreativos, chavales. Y ahora me dan otro arma potente: el fusil de tirada. Está, está aquí conmigo, ¿no? Vale, vale. Cuidado, cuidado, que ya no han visto. Cuidado, cuidado. A ver si lo indico yo. Marca el peligro si lo ves, tío. Yo es que no lo veo. ¡Eh! Ya lo veo. Están allá arriba. ¡Ay! ¡Vamos! Se me ha escapado. ¡Ah! Tenía ahí, tío. Bueno, vez a mí Yo creo que van para arriba, eh Cuidado Están ahí asomándose Cuidado que viene Y si le doy ¿A mi colega, ¡a mi colega! ¡Pues toma! ¡Toma! ¿Qué te parece eso? ¡Ay, qué huelco! ¡Ay, qué mal ha quedado! ¡Ay, qué mal ha quedado! ¡Vámonos! qué viene! ¡Que <ríe> me he quedado aquí topillado, tío! ¡Que me he quedado topillado aquí! ¡La madre que parió! ¡Ay! ¡Eh, no, por aquí no! por aquí, por aquí, por aquí! Por aquí. ¡Corre esto para que el copo, la tormenta! ¡Córreme a mí! ¿Quién me mata? ¿Quién me mata a mí? ¡Cúbreme! ¡Cúbreme que me voy a curar! Tenemos que subirnos allá arriba, tío. ¡Allá arriba! Tenemos que subir. ¡Vámonos! No, puede estar bien, ¿o okay? qué? A ver, aunque... No, ahí no. Tenemos que ir para el circuito, ¿eh? Bota o lo que sea y... Bueno, vaya mierda de botellín. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿A ver si me sale lo de... En cinco segundos, tres pares, no me sale, tío. ¡Ah, qué mierda, tío! Cuidado. Mira, te voy a con la mochila aquí, acuesta. ¡Vente, vente! No puedo ahora. Corre por aquí arriba Corre, campeón Que no dispara Corre ¡Oh, Dios! ¿Ya has caído? ¡Cachis! Ya me van a matar, vi. Me dan cuatro. ¡Ah! Era ese, tío El que quedaba ¡Cachis! ¡Dios! Qué poco me ha quedado ha ido directo por mí, le he dado pero no lo puede matar. Bueno, bueno. Lástima, tío. No, Cesto, te tienes que unir a mi grupo. Si que agua. He hecho un montón de misiones, eh. A ver, espero tener otra vez la mochila, si no. Vamos a ver. Hemos vuelto a sala. Ok, cinco estrellitas Bueno, son Vamos a ver el sexto Es loco, vale Ok Aquí para la mochila ascensor Tengo que hacerla otra vez, a ver Madre mía, chaval Bueno Aquí para la mochila ascensor aquí creo que bueno puede estar bien vale hola te tienes que unir hola. a mi grupo te tienes que unir a mi grupo cuando eso tú únete a mi grupo no me mande invitación pero cómo porque... si lo tienen en, en privado ah vale con que me lo envíe una vez ya ya me entero ya yeah. Ok, ok Sí, es que si sí, es que sí no se llena esto de gente, tío Que no, ¿sabes? No es conocida Ahí, ahí, privado, privado Ahí con gente conocida Pues venga, vámonos, chavales Sí Estoy haciendo la misión de resistencia si ¿sí la termino ya Me tengo que equipar la mochila ascensor Y luego llevarla a un sitio Y triangular la señal Eh, felicidades, ya llego al nivel 93 ¿Cómo, cómo? Ya he llegado al nivel 93, ¿no? Ah, sí, sí, ahora mismo Sí, sí y haciendo ahí un montón de misioncillas. ¿Cuántas te tendría que decir? Hombre, cuando llegue al 100, cuando, llegue, cuando tenga el doctor extraño, entonces. <risa> pero no, sabes pues? que para tener el doctor extraño solo tienes que llevar al 90. Sí. ¿Eh? No lo sabía. Yo no lo, yo no lo tengo porque no tengo el paso, pero ya lo tendría. A ver, no sé, entonces ver, después lo miro. Pero a lo mismo me pide mucha estrellita de esa que no tengo. Tengo cinco que me ha dado ahora. <risa> Estrellitas de esa. Tienes que ahorrar Ahorrar pavos y, y subir niveles no, no, no. Con, los, con los niveles que no. vas subiendo Te van dando pavos gratis Así no, no, no. es como Se te oye muy mal, eh Ale ya. A ver, es que yo Siempre me gasto el dinero de los juegos En los juegos no sé ahorrar En la vida real Ya se me da mejor Bueno, vamos a ver Que vamos a ir al lío A quitar la mochilita láser Ok, la mochila sensor, digo ¿Cómo que la mochila? ¿El Benjamía o este no habla? Sí, cuando le da el punto, sí Antes me ha hablado Si hablara más estaría mejor Porque antes nos han matado un par de veces Pero bueno Queda un segundo, tío so Ya, puntito, puntito Cachis. Venga, Yo preparado eh, Luego ¿listos? vamos a por un helicóptero yes. Ya lo he cogido, tío Lo he cogido en esta anterior partida Pasa, me, es que me la han no, derribado. Es que yo no me estaba viendo el directo porque estaba entrenando. Ok. Pues muy mal, eh. Hay que ver el directito de bandolero, ¿eh? Para las tardes. Eh, sí, que estaba entrenando. Prefiero ¿Ven? el deporte. Después, después de entrenar, hombre. Cuidado que hay mucha gente prefiero por aquí, que, eh. Prefiero el deporte Cuidado. antes que tus directos. Cuidado, hombre, sí, sí, el deporte antes que todo. Dios, ¿por qué no me de lo que.? Coger el sensor, a ver ¿Qué tienes que hacer aquí? Coger una mochila, aquí Sensor que ya la tengo en la espalda Y a ahora digo que ir aquí Ah, vale, ya esta misión ya la he hecho, creo Una fluctuación alrededor de balsa no sé qué Venga, pues como siempre ¿Dónde está, tío? Se no ha quedado la pillado se ha, pi se ha quedado pillado el Benjamiao ¿Otra vez? Bien. ¿Otra bien. vez se ha quedado pillado, tío? El Benjamiao, Manu Yo que se corre. No oh, dile, venja. Venja o escorpio. Ah, pues está? yo ahora ¿Está me en llamo el aire, león. Ya sí, se llama escorpio ¿no? yo me llamo león. no tenemos... Esto de... Uh, vale, que no tengo ya de tiene... nada. ¿De qué? ¿De okay. qué tengo qué? Que, Ya Hay un cofre para mí. Yo Ahí un cofre. No me ah. ¿eh? No algo, alco, ves a mí, que tú tienes las manos muy largas, ¿ves a mí? Ve a mí, ve a mí. ¿Cómo que tengo? Hasta la. Nos vemos. Pero... Espera, espera, José, José. No, no tengo mira, nada me... a que Ahora me ves. Pues oh, mira, ya no me ves. Hasta la próxima. Benjamín ha abandonado el grupo, Dios. ¿Por qué? ¿Te vas a a mí? ¿Por qué se ha ido el Benjamín, tío? No entiendo. No sé, pero lo que sé es que no lo ha dejado. ¿Quién me está invitando. Ah, Una ver. caca. ¿Te acuerdas de RR4 mentera me Para, Dispara, dispara No ¿A dónde? No, no, no, aquí delante Hay un enemigo por aquí pero, pero a ver, a ver, a ver. Oh, Cuidado ver, ver El semáforo Espero que me puedo parar Encima ese que tiene ¿Dónde va ¿Dónde vas? A la isla, vamos a la isla Ahí frente no he marcado Vámonos, vámonos Aquí viene? lo bueno bueno Antes he volado, he volado con, con una pica He volado con una pica, tío Ese aquí, ¿eh? Esperar, tío La mochila de los cuyón ¿S2 qué? Viendo. ¿Quién dispara, tío? Vamos en la mar. Está dicho de mochila de los no sé qué. La mochila que llevo en la espalda, que tengo que cuadrar aquí una grieta, no sé qué me dice. Pensaba que había hecho mochila de los con no sé qué. ¿A los cuyón. <ríe> <ríe> <ríe> Ni puta idea. <ríe> ya que me están disparando encima, tío. Manda, manda cuyón. ¿Eh? A ver si lo veo ya con lo... el pescado térmico, hombre. ¿A quién? No sé, el que me dispara. Yo qué sé, tío. No, no, he sido yo. Ahora el, el que ahora ha me mismo. fuego aquí a todo. No. Tío, que, no, que no cuadrulo aquí con la mochila esta, ¿eh? No cuadrulo, tío. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué va, tío? De verdad, si esto ya lo hice. A ti, no te cuadras. No me cuadra, no me ¡Eh, cuadra. es legendario! No me cuadra, tío. Vamos. Me acabo de tocar un cofre legendario, chicos. Buena, buena. A ver, por aquí hay otro. Era ¿Y este? ¿Pero y este que he sacado yo? ¿Qué me dice? ¿Eh? Tengo. tía. <risas> me has callado en la boca vale me acaba de callar la boca el tío este toma uh, uh, uh, bueno pero nada tío ya si no voy oh, a ningún pie. lado tío tengo térmico yo no sé utilizar mucho el pez térmico térmico. Si creo me que es me voy fácil a pillar el, el fusil de caza es para, para ver a los que están ¡Eh! ocultos ¡En un cofre normal! Ver. Me acaba de tocar un fusil de caza legendario Tiene que haber una grieta Espérate, espérate Tiene que haber una grieta y no la veo, tío ¿En serio? Todo bueno con el fusil de caza este ¿En serio, tío? ¡Oh, Dios! Me están disparando ¡Eres tú! ¿Por qué me disparas? el Alon! ¡Cuidado! Ahora pillo todo ese en serio. Cago en los muertos de las Lon. Ojalá no hubieras nacido, bruja. El bruja que me había Bruja. No, ¿tú ¿Me dispara? No. No, no, le tengo fusil, tranquilo. No le doy, pero bueno. Lo verdad pero, me piro. Pero disparale con la de esa. Con la. Ahora el es este cañón vale. Claro, tío. ¿Cómo ah. matan? Nadie. No, Nada. No, ¿Por qué te han matado, tío? LON. Y a mí, a mí también me va a matar. Y no Bien. hago la misión. Ha sido precioso tener este fundo de caza legendario. Voy soltando mi luz. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ya estoy Por muerto! Tengo que curarme. ¡Ya! <risa> Secreto de. de vallas. No se hace la misión esta, ¿eh? Hola, Pero hola. Yo... Muy buenas, José. Bienvenido. Ahora vamos a poner tu Secreto, vayas colombo recogida. Eso hay que hacerlo también. El equipo abandonado la partida. Que ves a mí, estaba fuera, tío. Puta, Se le habrá apagado o algo. Espera. Cuidado hombre que se te oye mal, tío. Que se te oye mal. ¿Me escuchas? Sí, pero no lo toques mucho porque se, se oye ahí una, una movida, que no mira, me... lo ves, a mí me manda me mande invitación, que no sea de esto, ¿eh? Tú tienes que mandar la, la, la de esta, la invitación. Es que a mí no me deja. Pues lo que te digo. Se pone invitar, reportar y silenciar. Esta. Ya, ya. Bueno, tiene que ya ser lo de, de... Re... lo de quieres unirte a su grupo. A lo que... Ah, que me eh, vale. Eh, ¿Y sabes Regal. quién soy yo? Sabes qué soy yo. El que eres. Soy un puticornio. <risa> ¿Y eso por qué? No sé, soy un puticornio. <risa> ¿Qué te has dado por ahí o qué? <risa> soy un puticornio. ¿Eso que es nuevo ahora o qué? <risa> no sé, pero soy un puticornio. <risa> Ay, vaya tela, vaya tela. Estoy en puticornio. Nada, no sé no sé la misión esa. Estoy estoy pillado un momento. Porque no veas, tío. De tela. No toca, no toca el de ese tío. No lo no toca. No no ah, vale, no es que lo tengo mojado. Bueno, vea la que está liando ¿Se escucha? Sí Vale, podemos ir a por el yo. ¿Por el qué? El helicóptero Sí, sí O si queréis vosotros Ir a por otra cosa y yo voy a robar el helicóptero No, tenemos que ir todos a la misma Si no, no nos no matan vale. Es que si no nos matan antes con un amigo que se llamaba Jan eh, ah, tío, no. no me sale, eh, tío, esta hemos, de, la, de la misión, esta de la mochila hemos, hemos robado el helicóptero, he dejado que lo maten Lo he revivido y hemos ganado la partida Buenísimo A ver, tío Yo soy, soy un puticornio Chicos, soy un puticornio La no mochila puedo. esta Habla sí. mal Somos ¿Eh? el la isla y veces y, no, y no me sale tío Benjamín Humano Benjamín Humano bueno tú mira mira la tienda está el lote de youtubers a ver si te sacan a ti una skin si, sí, lo, lo he comentado ya en, en mi vídeo está el de Grey y hay unos poquillos sí, sí. Pues, eh, si, si te... el yo. Me, me encargo del diseño, va a ser un nepio volador. Madre mía, chaval. Está por aquí la grieta, eh. Acabo de mirarlo, porque es que ya no. Está por aquí la grieta. Bueno, y, iremos por la mochila ascensor y... O, tío, hoy está lo de Buga, tío. ¿Lo de qué? Lo de Buga. Está todo guapo. Yo lo quiero tío. Ojalá que todos los packs de, de esto. Es que un hombre que se no vale para nada, tío. Tú, tú mira todos los skins que yo tengo lo Mira el que tengo ahora mismo. Y no me he gastado ni un pavo. ¿Eh? ¿Eh? Para divertirte, no te hace falta en skins, ni, ni gestos, ni baile en historia. No, si sí, ¿sí? eh, Esa es la no, trampa que tiene cosa, el Fortnite. No me el Fortnite. Si lo sabes, ¿por qué te que... gastas los, gasta los pavos? En, en, en baile y en, y en gestos y rollo. Mira el vieja mío comiéndose no, no. Un, un ramen, comiéndose una sopita calentita. Aquí ya aquí ya no pega, Benjamín, allí sí, porque tiene que hacer mucho frío en tu país. Pero aquí no, aquí ya estamos no. ya. ¿Dónde vives dónde tu ¿Tú, tú, ya, ¿Tú ya has ido a la playa? No, todavía no. Tú sí, ¿no? Pues yo, yo, sí, sí, yo no. aquí en Formentera. Yo, yo ya me he ido a bucear dos veces. ¿Este año? Sí. sí. el Pero, traje oh. de nenopreno o qué? A bucear por cada sabor Anda que invita a bucear, eh Anda que invita a ir una... un buceo Yo me llevo mi traje y mi gafilla y mi aleta Y el arpón Y la licencia de pesca, la licencia de pesca submarina Y en busca de pulpo, rico Eh, podemos ir por el helicóptero Venga que no, ahora vamos de camino, de camino Tú no te preocupes por el helicóptero Ya está en el quinto pino, ahora vamos para allá Cuando haga ya la misión está Bueno, ya no Venga, lo Venga, encontrado antes uno en, en una en una montaña helada En el mano Y hay por ahí unos geysers muy graciosos, ¿eh? Que te echan a volar Que es un gusto ¿Dónde están los seis estos? En la montaña, en la montaña. Por allí por la cueva. Pero ¿Qué te has fumado para ver eso? ¿Tal no. eh, a al de <risa> eh, ¿Y tú qué? ¿Y tú qué te has fumado? ¿Listo? ¿Tú qué te has fumado? Como me entere yo que fuma, va a ver. Me chivo a tu padre. No es te lleva no... más a hacer pesca su estaba... estaba volando. <risa> y, y me he subido sin querer a un árbol y me he caído Claro, y mueres mueres como un psiquitraque, como un pito goma. ¿Aún está? todo? Sí Ups, tío, qué malo que soy ¿Qué nombre? <risa> es que, tío, me estaba volando y sin querer me he dado con la punta de un árbol y me he matado Ya, suele pasar Ya animal pero di Benja y ya está Que te... Te lías es, que, es que yo siempre digo por los diles Pero dile Benjamín y ya está Benja... te llamaré Benja Es un nombre, tío A ver si adivinas mi signo es ¿Es tu, Tuyo es Tauro, seguro <risas> ¿Crees que sí o crees que no? No sé Yo... Te digo que acabas de fallar. Yo soy Leo, tío. Uy, pues te lo iba a decir, eh. Te lo iba a decir, no tengo ni armas ni nada, tengo la mochila, sí. Venga, pues vámonos. Venga, sí. que ya te doy una revólver. Que me hace pimba. Necesito ayuda, chavales. Me o saco la misión ya esta ya. La mochililla esta que llevo ya aquí. Con la mochila ya. Encontrar una grieta, pero claro, encuentra tú la grieta. otra me, un me, de me, estos épicos, ¿eh? Un cofre raro que diga. Toma, toma, toma. Toma, toma. Todo lo que me ha dado. Todo lo que me ha dado. Plátano, me quiero un plátano. Toma un platanillo, ve a mí. Tiene mucho problema. fósforo. Soy un mucho fósforo ¿Quién Dispara tú Dispara Oh, pero no soy de... Vámonos No tengo nada más que un fusil de tirador, eh Cuidado, que viene... Pegar un salto ¿Qué? Pegar un salto Ahí Lo he pegado un salto Pegar un salto Eh, espérame Ahí espérame, eh, eh, que lo tengo, que lo tengo, que suena que lo tengo, que lo tengo. ¿Dónde está la grieta? ¿Dónde está la grieta? Se me va, se me va. Está por aquí, está por aquí, ¿eh? Las vallas, coge las vallas del Colombo. ¿Cuál es las vallas. Déjame una. Déjame una. Bien, lo hice. Dios, Dios. Que lo tengo, ¿eh? Que tengo la, que tengo la misión. ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? La grieta. Dios. ¿Qué es, ¿Qué es eso que no para de putipitar? Pues eso, lo que te digo. Una grieta que tengo que encontrar y no la encuentro. <risa> Maldición. Los Epic Games que se ha fumado para poner una grieta invisible. Sí, sí. La fumada <risa> de Epic Games. <risa> el Creo que el empresario pero, Carlos ha fumado un porro antes de ir a trabajar. Pero no la veo, tío. La veo. Vamos a tirar no la granadas me... para ayudar a... A los. En un a tanque, los, eh. Ven, a ganar. viene un tanque. Venga, viene el tanque. Que venga un tanque y lo reviento. Por su nombre Sí, sí. ¿Dónde está el Tío, de verdad. Venga, 59, 59, 59, 59, 59. ¡Ostras! ¿De verdad, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué viene? Esto tiene que estar mal, de verdad. Estoy aquí en el sitio y no... Odio oh, matarles a mí. Apáñatelas tú, sola putico. Aquí, aquí, la no encontré, la no encontré. Por fin, tío. Es que estoy ciego. ¡Ciego! ¡Bien! Ya la ha terminado, ¿eh? ¿Has cogido la tarjeta de Benjamin? ¿Qué no. va, ¡No! ¿Para qué no? ¿Para qué no? ¿Para qué no? ¡No, no, sí, no! A ver... No, no, muy... ¡Vamos! ¡Montate! ¡Vale! ¡Ven, que tengo un tanque! Ah, tiene mil, pero déjame curarme el tiempo Ah, okay. que... Ah, es tuyo, es tuyo el tanque. ¿Qué viene? ¿Sí? ¿Dónde están? Bueno. A ver, ¿cómo volar? Toma, volando y todo, ¿qué? Espera que ya me he yo de su pavo. Ya venga yo del cookie del puti pavo. ¡Me mata! Último disparo. lo muerto? Dios, tío. Cuidado, que viene, ¿Te queda te uno, te... que queda uno. Dale, dale, dale. Dale, dale. Buenísima. ¿Te sí, sí, gracias, tío. No quería revivir a Benjamín también. Han pillado con ¿Me con el la, tanque, tío? Me la he sacado. Venga, buena, buenísima, tío. Muchas gracias. Hola, payete. Bien, tío, gracias. Venga. A ver, voy a... Espérate que no... Buena. Déjamelo, déjamelo, déjamelo, déjamelo. Vamos, vamos. Déjamelo, déjamelo. Sí. Tiene propulsor y todo, eh, tío en Dario. Nos tenemos que ir, eh. Vamos a revivir al. Viaje. Sí, sí, sí, sí, venga, vamos. Vamos a pisar La tormenta el mismo. y todo. Sí, sí, ahí donde he marcado yo y un poquillo más para adelante. Putricone, puta. Ahí. Mira he sacado para pa, pa, pa, pa matar a los pavos. Te juro que pensaba que me mataban. Yo, Cuando yo, la... yo también, tío. ¿Pensabas que me mataban? No, no, a, a, los, a todos, vamos, a los dos. No, protégeme mientras revivo volver a mí. Protege. ¿Los dos ayudando? ¿Y va más rápido que? Yo creo que sí, eh. Buenísima. Cuidado. ¿Dónde está? ¿Quién ha disparado, tío? ¿Quién ha disparado? ¿Ha disparado alguien? Yo, yo... Yo, yo. Vale. vale, vale, me creía que no habían disparado por ahí por otro no lado. Si sí, yo nadie ahí. ¡Toma! Voy a por ahí algo más, pero bueno. Tiene un fusil. Ah, tengo fusil. Vale, vale. Copeta también. La vamos a liar. Ya la vamos a liar el, Yo el tiro vengo No entiendo ¿Dónde? El propulsor ahí, ¿alguien lo quiere? El propulsor ahí lo dejo Vale Yo, yo vengo a sacar el... A sacar el de... Alguien me debía. Fusil térmico, chavales Toma, toma, alguien... toma vida Toma, toma que, que, me sa que me he sacado el rabo pa, pa, pa revivir el... Eh. Re Para esto revivir ¿Esto te revive o no? Sí, ¿no? Sí. Mira, mira. Buena, buena Yo sacándome el rabo Me quedaba 14 de vida, tío Venga, chavales Tenemos que irnos, ¿eh? Sí, sí, sí Tenemos que irnos, pero bien, ¿eh? Lejos, ¿eh? A mí tiene vehículo, creo. Yo tengo por aquí un taxi, eh. Me he pillado o, o la furgonetilla. Me gusta más, me arriesgo. Me arriesgo. Venga, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Cuidado. Odio, oh, que vuelco. En el, en el parking no. No queremos aparcar. Ahora no queremos aparcar. A mí no te metes Vámonos. Padre. Vámonos, padre. Que viene la tormenta. Ese se ha quedado pillado ahí otra vez. Yo creo. Ahí se ha quedado la tormenta, vez a mí? Está teniendo muchos fallos. ¿Te equivocaste de qué, tío? Tenemos que ir juntos, ¿eh? Ale, no te despistes mucho, ¿eh? De mi lado. Mira, que quedan 15, ¿eh? Aquí hay movida, ten cuidado aquí en carretera. ¿Dónde va? ¿Dónde vas, Ale? ¿Dónde vas, Ale? Yo también tiene que hacerlo, ¿no? Derribar de estas, tío. Ay, que me queda aquí pillado. Ay, que me queda aquí pillado. Con él. No, no. Ya, ya, ya ha caído, ya ha caído. No. Ya ha caído. Ah, no pasa. Esa me mola, tío, el skin ese de la mandolera. Es el que yo quería, tío. Y es que, ve a mí, se ha quedado atrás. Si no podemos. Venga, no pasa nada. ¿Qué ha pasado, ve a mí? Míralo, ahí se ha quedado, Ajá. ve a mí. Chulo. ¿Está sentado en la silla o dónde está? Ah, en el vehículo, en el camión. Se ha quedado montado en el camión, tío. En el camión. Ahí va Morilla, la tormenta. Bueno, hemos quedado sexto. Poca broma, eh. Pues eso, chao, chao, chao, chao, chao, chao. Y eso que hemos perdido ahí un compañero en mitad de la batalla. Tía, es que tío, yo pensaba que la podíamos ganar porque tío, me la he sacado, tío. Sí, vamos bien, pero hasta que no esto pues. Luego nos vienen los típicos chuliros que nos revientan. Sí. Los que les ganamos es, en un PVP bueno. pero en partido nos pillamos. Porque yo las que no. Fuck. Que lo mandaron a comprar. Cachis, pero hombre, no te puedes ir en mitad de una batalla. Ya, ya me la he hecho otra vez. Claro. El B &B. Madre mía. El me, B &B. Voy a cenar. me voy a poner no participando, ¿vale? No, no, no pasa nada, si yo también me voy a ir también. Muchas gracias, bueno, chicos, chavales os que haya gustado el directo, así que bueno, adiós. Un saludito para todos. Peñita. Chao. Chao, chao. Ser bueno. Bien, mira, a ver. El pase de batalla. Nueve estrella, me pide. No extraño. A ver, no ve, no me deja. Decía que siga el 90, no es mentiroso este. A ver, tiene que tener los otros. Tiene que tener los. Dios, qué espada más guapa, ¿no? La cimitarra conjurada. Me gusta, me gusta. Mira la delta del disco Mandala. También está guapo, ¿qué? También mola, 16, 13 15, 18 Vale Compro la espadita podría haber equipado, pero bueno Y. Creo que me voy a pillar este Tenemos 8 Sí, me pillo Era la delta De equipo y me compro este de aquí también, el icono de estandarte Ok Vale Y ahora me faltan unos poquitos niveles, pero bueno Hemos mejorado Un montón Así que He ya las dagas de guardiana Y le voy a poner su cimitarra Ahí buena, conjurada Ahí, chavales ¿Qué os parece? Estamos ahí ya dos. Los artículos de De la serie Marvel, ¿vale? Así que bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy, como ha dicho aquí en los un saludito para todos, Peñita, cuidarse mucho, chao, chao.